¿Cuál es la oferta de su partido para los pensionistas? ¿Oferta real, efectiva, que se pueda llevar a cabo? Muy sencillo. Lo primero, IPC. Las pensiones se tienen que ajustar al IPC. Esto lo entiende todo el mundo. Si los precios suben, pues las pensiones tendrán que subir de la misma manera que suben los ¿Y salen precios. salen las cuentas? Hombre, claro que salen las cuentas. ¿Cómo? Bueno, simplemente si en nuestro país tuviéramos... Un 20% de la presión fiscal que existe en el resto de la Unión Europea se financiaban las pensiones perfectamente. Hay dos claves para financiar las pensiones. Una es el mercado de trabajo. Si no hay un salario mínimo decente, si los trabajos son precarios y seguimos estando a la cabeza de las estadísticas europeas en paro, es muy difícil que las cotizaciones a la seguridad social permitan sostener el sistema de pensiones. Hay que mejorar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, defender las pensiones es defender una alianza entre los pensionistas, con sus nietas y nietos, con sus hijas e hijos, ...para trabajar por un mercado laboral mejor, pero además están los impuestos. En este país se ha utilizado dinero de los ciudadanos para rescatar a los bancos. Bueno, vamos a hacer un impuesto de solidaridad y vamos a asegurar que un derecho constitucional, porque las pensiones son un derecho constitucional, se cumple. Y eso implica que hay que terminar con el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad que se lo inventó el PSOE y lo reforzó el PP es algo que incumple de manera flagrante la Constitución. En España todos los ciudadanos tienen derecho a una pensión digna. Y escuchar barbaridades, como lo que dice la señora Villalobos, de que la gente tiene que hacerse un plan de pensiones privados mire usted, la constitución no es una cosa que sirve para pronunciar su nombre muchas veces, sino para cumplirla y la constitución dice que las pensiones son un derecho las públicas, porque la mayor parte de la gente no se puede permitir tener no un plan de privados. pensiones privados no. los jefes del Partido Popular llevan a sus hijos a escuelas privadas y la mayor parte de ellos tienen planes de pensiones privados y me da la impresión de que hay muchos pensionistas que en el pasado han votado al Partido Popular que están empezando a estar hartos porque el problema de tener un gobierno corrupto es un gobierno que en última instancia utiliza las instituciones para no ir a la cárcel, para protegerse ellos y no para hacer lo que la Constitución y la ley dice que tienen que hacer. Desde que el Partido Popular gobierna, el poder adquisitivo de los pensionistas se ha reducido. Desde junio de 2007 presentamos una iniciativa en la que dijimos, no se financia con dinero público los planes de pensiones privados, ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Tiene que haber además empleos de calidad. En enero de este año hemos presentado otra iniciativa en la que decimos índice de precios al consumo, lo que suba el precio de lo que tiene que comprar la gente para vivir es lo que tiene que subir la pensión y al mismo tiempo nada de truquitos como el factor de sostenibilidad para bajarle la pensión a la gente.